Si sí funcionan los waifus, hay dos. Ay. Ya, voy, ya voy a buscar una rosa para tener mi primera waifu. Espérate. hola oh, madre, yo ni presenté el video bueno así. Ya estoy grabando, por cierto. Yo me voy por la Edgear. Creo que es una Edgear. Sí. Creo que es mi casa. Incluso puedo tener dos waifus. Mira, ¡Oh! oh la madre, tengo dos jevas. ¡Creepa! <ríe> si ¿Sí viste, bro. ¡No! ¡Te van a pegar! Te van a pegar, cabrón. Mataron dos cachetadas, güero. Mira, escucha, escúchame una vaina, véame la cara. Tú tenías tus waifu. Te tienes que agarrar una rosa y dásela. Y ya, eso es todo. <ríe> Mira, aquí está, aquí está, ahí está una, ahí está una. Mira, pelo blanco. Si no te la queda, tú me la quedo yo. No, papá, allá hay una loca. <ríe> una madre. Marico, una ¿No, papá? A la madre, una Miku. Mano, la tengo tienes un dos Miku. Doble, Mano, no, qué épico. No, no, no, me... Tene... Mira, mira, mira. Poco de carajita que tenemos ya, ¿no? <risa> Mira, está bailando, está bailando. Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty, Kitty. Bueno, ahora sí, vamos. No, no, no, no. Verga, aparecen con nosotros. Ya hecho, hecho. Y, ay Dios, loco, me van a matar. Me pegaste. <risa> no. Se están matando estrellas, no. Para un survival, esto está muy broken. Y eso que yo soy broken. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Oh, shit! Claro, obviamente. Pero, imagínate, que te venga un, un poco de zombie, un poco de vaina, coño, épico, marico. O oh, música de like lequimpar, porque esta vaina va <ríe> a ser intensa. Quiero ver... ¡Ay, chamo! No te defendieron. <ríe> ¡Ah, mira, mira! ¡oh no, mira! ¡Hala! Mandó una volada, marico. ¡Ay, la madre! Hola de mierda! Todo el, el, el avión, ¿Y ¿tú, ¡Oh, ¿tú, la mierda! mierda gratis! ¡Cuatro de hierro! ¡Hijo de tu! ¡Desgraciado, eh! ¿no? ¡Oh! ¡Marico! No jodas. ¿dónde, ¿Dónde está mi morena? ¡Marico! ¡No la maten, marico! No, no, no. No, no marico. No, me marido. está cayendo coño, su malandro <ríe> malandro acuático marico tus bichas me están matando a mi, a mi geo, wow. sienta la tuya sienta la tuya cómo que abrir espérate espérate marico, oh. tu, guay, cuyo, mírame ¡Ah! bueno ya yo no tengo pero igual busco uno ahorita escucha pero, yo, pero yo creo yo, que fue porque yo, le dijiste abrir no, yo puedo abrir a tu waifu, what the fuck. <risa> Man, <risa> Literal. Parío, ¿qué haces? Tiene como un cofre adentro. Increíble. Voy a agarrar una flor para agarrar una waifu y tú la abres. Eh, suena muy raro, pero así funciona. <risa> Mira, Ábrela, <risa> ¿eh? ábrela. Ábrela. ¡Hasta Podemos cargar cofres encima, Marico. Mira, compay, despiértese. Marico se arrechó, won. Siento que me van a afunar por este video, ¿sabes? Esto está muy machista, la verdad. Sí se puede. Sí se puede, ya le metí unas rosas eh. bueno, vamos a vamos Bueno, vámonos. La aldea no tiene más nada, no tiene ni herrero ni un coño. ¡Ah, ¡Oh, una pelo rosa! Yo me, yo me la llevo. Ah, no. Bueno. Marico. ¿La quieres? Esta es la que canta. ¡Yami, Yami! ¡La <risa> Bueno, Marico lo dijiste igualito. <risa> Sí, no puede ser, guau Es una extraña, extraña capacidad para repetir las vainas Ven, pero Vámonos para otro sitio este, Estas costas Ya vivo en una costa como para entrar el Minecraft Y tengo otra costa, ¿sabes? Me ostina Seriedad no, ¿Cómo me vas a tomar serio que venir una pelorrosa rosa al lado, güey? Eh, yo Voy a agarrar aquí piedra para Corta esta madera para que veas cómo está mirándote Del otro lado del la... árbol, Minecraft Sabes qué? descubrí yo cuando probé este addon, porque esto yo lo probé hace tiempo y dejé es para, para joder esta vaina. Eh, lo, esto, estos waifus sustituyen a los perros. Este, descubrí que... Que... Las waifus sustituyen a los perros. Ok, eh, eh, eso está medio medio raro, ¿no? Sí. <risa> o son sea, perros. Sí. <risa> sí. Eh, bueno, lo, no lo dije en forma así como pues, de chiste. Pues, pero... No, evidentemente no. Pues. Coño, pero déjame pero, mirar. Pero, pero... No joda. ¿Qué quieres? No juego, nada Siéntalo. Joda. Marico. Marico, mira esta waifu, weón. La mejor waifu del mundo de las waifu, weón. Ay. No mames, que es un yo. yo lo mate? no mames... Tengo me había despegado... la la la como quien dice. Mira, mira, mira. Ahí, están los Ahí está un compa. Vamos a decirnos para Eh, mi pan. Vamos a matarlo, coñazos, ¿sí? Mico, realmente no me para bola, Hazle el, el, el, el emote de, de, de, de, de paz rico no nos para mm -hmm. bola yo creo que nos va a bañar vos sí yo creo que nos va a bañar sí el bicho está ahí <risa> se quedó a pescar, se mira. no mames. Se, se quedó pegado ah se... ¿Eh, no me está viendo fijamente hola amigo ah mira mira oh Hermano, ah, Liz, eres mi amigo. Te, te voy a seguir hasta el fin del mundo. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Te dio culo? No, a hachaces. Eso es símbolo de paz, ¿sabes? entiendes, Bro? ¿Entiendes no lo que es símbolo un símbolo de paz. De paz? ¿No? entiendes lo que es un símbolo de paz? Mira, ve, ¿eh? ya no me puedes hacer nada. <risa> Que no puedo, maldito, séptima postura, en cuatro es que te pongo en la, en la piscina no me puedes pegar, esa es zona libre de violencia Verga, es verdad, mierda, qué loco Carrecho te pana. Mira, nos están viendo, bon, ahí chamo Mira, mira, hay alguien que lo está viendo fijamente, marico ¿Qué? <risa> y yo lo estamos viendo. No le quedamos Mira, Quintón un pana matalo, que está construyendo. ¿Qué me, me, leo, me leo, haces, chavales? ¿Qué estás haciendo? Se, pelea, se, pelea. se está yendo lejos, se está yendo lejos. Vamos a matar una a la Es una guarida. Vamos a matar a la No, Vamos a matar a la cuñazo. Vamos a matar a cuñazo. No, vale. no, no, no seas, no seas malo. Me va a matar a cuñazo, me Uh. ¿Dónde está? ¡Ostras, ¿No coña? coño! No. Se murió, Broke. ¡Oh, marico! Me ganó el combate con un homo. Sapi, a ver, más yo te explico. Es zona que libre. Mal, de coño, yo estoy maldito P P P Coño, me partí la pierna. ¡Ay, mierda! Le caí encima un muerto. Ay. ¡Dale, dale, pégale, pégale! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Está buscándote! ¡Ah, que llegó el primo! ¡Aguéronito, por favor! ¡A lo que hay coñazo! Uy, Una huevona, pobrecito! ¡El chico está agarrando! ¡Está intentando pasar la roncha! al calor que está haciendo con ese role solazo! ¡Y los <risa> lo matraqueate coñaz. ¿tú de coñazos! puta! ¡Pues sin querer, marico! mí. <risa> El es lindo. que Nagua no bueno, Ay, tiene que se en, se en se el de, de, de teléfono, ¿no? Coño, bueno, mira, rescaté madera. No, bueno. Mira lo que tengo yo, papá. Verga, marico, arepa con aguacate. <ríe> marico, me, me voy a este mundo, pero. No, no, no. Carne me <ríe> No puedo quitar nada. Puta madre, qué hijo de puta. No le sabes, marico. No, coño. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! vámonos vamos, vamos, vamos, vamos, cultivo, vámonos! ¡Vámonos, vamos, vámonos